hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno hoy vamos a ver el tercer sistema de construcción de materiales compuestos de composites para nuestro bono casco de nuestro coche de inercia que es eh, lo que se llama la bolsa de vacío es un sistema muy popular porque aún mmm, características avanzadas pero mmm, se puede realizar en, en un garaje para entenderlos. luego además luego al final veremos algunos métodos más avanzados por lo menos para que los conozcas si tienes acceso a ellos la bolsa de vacío lo que pretende hacer es un sistema parecido al que vimos antes de la, de la compresión, que nosotros utilizamos cuando eran cosas planas, pero con formas compuestas, con formas eh, tridimensionales. Imagínate que quieres hacer un guardabarros, pues tendrías que hacer un molde macho y un molde hembra y que encajen perfectamente, que guarden las tolerancias, es muy caro y muy complicado, no está al alcance de hacerlo manualmente. Pues bien, la bolsa de vacío es, tiene un planteamiento muy ingenioso, es decir, nosotros solamente vamos a hacer uno de los dos moldes, Vamos a introducir el laminado, como lo hacíamos antes, eh, y el molde hembra lo vamos a realizar mediante una bolsa de plástico que lo que va a hacer es, vamos a hacer el vacío en ella y la propia presión atmosférica nos va a ejercer esta prensa. En vez de hacerla con una madera y, y sargentos y, y pinzas, lo hace la presión atmosférica. La presión atmosférica, sabes que es un, una atmósfera. Una atmósfera es un kilo por centímetro cuadrado. Quiere decir que... En la uña de mi dedo, aquí apretaría un kilo. Si tú coges un, un cuadradito de 10x10, 10, una cosita pequeñita, 10x10, 10, 100, aquí estarían apretando 100 kilos. Es como si yo, que soy grandote, me pusiera a la pata coja y de puntillas y esa presión que estoy ejerciendo sobre el trocito de piel que toca en el suelo, eh, eso sería más o menos la presión andófrica. Como ves, es una presión bastante grande, con lo cual nos, nos puede consolidar nuestro laminado perfectamente. Tú imagínate eso extendido a lo largo de, de dos metros, ¿no? Eh, la, en base, puedes encontrar en YouTube un montón de tutoriales muy interesantes de cómo, de cómo aplicar las bolsas de vacío. Te, te recomiendo que, que vayas a. que investigues un poquito. Eh, vacuum Bag, que es lo que allí llaman los ingleses. Eh, pero el procedimiento básico es muy sencillo simplemente después de, de nuestro laminado se mete dentro de una bolsa que son básicamente dos, dos, dos láminas de plástico que en sus extremos se pone un material una especie de cinta de doble cara vale que lo que hace es sellarla en todo su contorno y tiene un agujerito en el cual se mete una valvulita un tubo plástico y una bombita que lo que hace es hacer el vacío a chupar y entonces lo que hace es empieza a sacar el aire os acordáis del enemigo de nuestro laminado que era el aire eh, empieza a sacar el exceso de epoxi y simplemente mantiene el vacío durante toda la noche. El aire ejerce la presión, y a la mañana siguiente, cuando sacas el conjunto, eh, nos ha moldeado nuestra forma tridimensional. Eh, dentro de la bolsa de vacío, y entre al final de la mina, entre la y la bolsa de vacío se insertan un par de capas adicionales, que son por un lado una una membrana microporosa, vale, es una membranita de plástico que tiene agujeritos, de tal manera que pueda salir el aire, eh, y luego se mete también una capa que es un, un empapador, es una especie de... pues como, una, como los empapadores de los hospitales, algo, algo parecido. Simplemente es una, una especie de, de gasita que lo que hace es que ese exceso de epoxi vaya empapando allí, se vaya acumulando, y luego cuando se termina, pues simplemente ese empapador se, se tira. ¿no? Pero insisto, es una solución muy interesante para hacer formas tridimensionales con métodos a nivel aficionado asequibles y razonables para hacer en un, en un garaje y te pueden unos, dar unos resultados magníficos. Por encima de la bolsa de vacío tenemos otros sistemas alternativos. Eh, por ejemplo, eh, igual oyes hablar de la infusión. La infusión eh, es algo parecido a la bolsa de vacío, pero en nuestro laminado nosotros no metemos el, el epoxi como hacemos en el, en el laminado abierto y como hacemos en la bolsa de vacío y luego sacamos el aire, sino que hacemos el laminado en seco, para entendernos, y el epoxi se mete todo en un bote mezclado y un tubito va aspirando, tú haces el vacío por este lado y por el lado contrario va entrando el epoxi. Entonces el epoxi va atravesando el laminado de un lado a otro y lo va empapando todo, como si fuera... Un riego bowl, como cuando las acequias abren una, una portezuela y se riega por inundación, pues algo parecido. ¿Os acordáis que decíamos que en los núcleos de espuma habían algunos que tenían canalitos? Pues es pues para eso, para que se para que circule bien. Evidentemente son técnicas más avanzadas que no, comprende, no conviene probar así de, de primera sin tener una, una mínima experiencia. Y luego, pues, eh, aparte del montón de, de técnicas alternativas que puedes encontrar en la bibliografía, hay una que es la más, la más avanzada en la actualidad, que son lo que se llaman los, los autoclaves. Eh, siempre se basan en la, en la tecnología prepreg, que es eh, telas, generalmente de fibra de carbono y Kevlar, porque eso ya es a nivel muy avanzado, que vienen ya empapadas con epoxi, con la cantidad junta de, justa de epoxi, y lógicamente, para que no fraguen, lo que vienen es congeladas. Eh, ...no hay unos excesos de epoxi, no hay nada mancha porque está todo ya es como si fuera una especie de pegatina... ...que tú lo vas pegando a tu núcleo... ...se cierra el molde y se mete en un autoclave que es una máquina que da presión y da temperatura... ...con lo cual eso se cuece a unas condiciones estupendamente determinadas... ...y sale un consolidado muy rápidamente, durísimo, ligerísimo y maravilloso. Eso queda absolutamente fuera del alcance de cualquier aficionado... Si se utiliza, por ejemplo, en pues, algunos equipos de fórmula Student, sabéis la fórmula, el equivalente al, a nuestro Hyperbaric Challenge, al concurso de constructores de, de coches de inercia C4, pues eh, lo mismo con coches con motor, que, utilizan, que, se, que, que en vez de con in, institutos eh, lo organizan las escuelas de ingeniería de, de toda España, ¿no? de toda España y de todo el mundo. Entonces, ellos tienen presupuestos muy elevados y, y acceso a tecnologías que nosotros no tenemos acceso. Si tienes contacto con algún equipo de estos de, de Fórmula Student, yo te recomiendo que contactes con ellos para que veas un poco cómo funciona este sistema de los, de los autoclaves, los prepeg y las tecnologías más avanzadas en construcción de, de composites y de, y de monocascos. Nos vemos en el próximo capítulo.